Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10:50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo 7019. Estamos en Superastro Luna. Para el martes 9 de mayo nos acompañan delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Las baloteras ya funcionan y ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Ya el resultado, este es el número ganado. 9, 1, 0, 9, el signo cáncer, verifiquemos juntos el resultado, este es el ganador, 9, 1, 0, 9, con el signo cáncer, 9, 1, 0, 9, y el signo es cáncer, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web los resultados, feliz noche.